Entonces, cuando hablamos de aciente, cuando hablamos de desarrollo, de qué hablamos? De representación. Y que cada uno tiene una representación distinta. Y hablamos también de relaciones de poder, de quién tiene el poder sobre quién. ¿no? Hablamos de diferentes cuestiones en este sentido. Y cómo voy a hacer, antes de que pasen, no Pastor una sola mención respecto de esto de incarnar el pasado, pasados contradictorios, porque hoy vamos a escuchar dos experiencias de la verdadera historia y suele ocurrir que cuando pensamos en ambiente pensamos solo en biología. y lo que la cuestión ambiental nos viene a ver precisamente es la cuestión inter intersectorial, interseccional, plural y también interdisciplinaria y algunos autores incluso hasta transdisciplinaria e indisciplinaria es decir, animarnos a pensar en un entonces cuando hablamos de esta conferencia hablamos de genealogías en el sentido de un poco si no conocen a Foucault, lo le van a preguntar al la de historia quién es Foucault que, y qué pensaba respecto del poder. Cuando hablamos de energía, entonces estamos pensando que estas cuestiones no tienen un valiente único, sino que se van construyendo con el tiempo. Con ese tiempo que va, viene, que hay locuras, continuidades, muchos términos como ustedes, seguramente ya vienen involucrándose en la construcción del conocimiento, ¿no? En una cuestión que no es necesariamente señal. Entonces, al pensar. Eh, la crisis ambiental pero, pero, ¿dónde no produce los productos del origen, porque uno siempre tiene a pensar que si hay un problema hay que buscar el origen para poder resolver desde la raíz. Entonces, nos tenemos que preguntar dónde está, dónde empieza la crisis ambiental, dónde empieza esta dominación de la naturaleza, dónde empieza esa otredad negada, dónde empieza ese extractivismo como forma de desarrollarse. Nos encontramos con distintas posiciones. Y entonces es una pregunta: si ¿sí es posible encontrar el en de la crisis ambiental, es sí, posible evitar un comienzo. Lo que sí podemos encontrar son algunos hitos de la historia que nos permiten pensar en términos de crítica, pragmática, y entonces realizar el modo en que construimos conocimiento. Una de esas cuestiones, también en términos, último 11, el y no binario, sino de los usos, de pensar distintos enfoques, y luego vamos a ver si logramos construir. Una visión dialéctica cómo poder superar o esas distintas posiciones y no quedarnos atrapados en uno u otro, si lo bueno o lo bueno, malo, posiciones dicotómicas. Pero que sí que lo vamos a plantear esta también de varios Tenemos un enfoque antropocéntrico y diríamos un androcéntrico yo imagino que esto lo han, lo han conversado en su momento, tenemos un enfoque centrado en el ser humano y dentro de ese ser humano el hombre, el hombre no solo como categoría universal de ser humano, como se lo pensaba hace poco, sino el hombre varón, varón, occidental, moderno, diario, capitalista blanco, profesional, edad, cuarenta años por medio, ¿sí? ese es el hombre el sujeto de la modernidad, es el sujeto valioso, es el centro. Todo se desarrolla en torno a ese sujeto. Y diríamos una posición, una visión antropocéntrica, antropocéntrica, patriarcal. Por oposición nos encontramos con una posición biocéntrica, centrada en la vida, centrada en las relaciones de la centrada en la trama de la vida. Y precisamente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos las culturas originales. Nos encontramos con en las culturas matricias o matrísticas no en los estoy hablando de otras relaciones como tipo sí. horizontal, desigualdadas, dialógicas, que justamente lo que se tienen construir el respeto la cultura de la cachabama, la cultura que tiene que ver con el respeto con la tierra la vida en el centro no el no hombre, el sujeto en el centro, sino la vida en el centro y por supuesto nos encontramos también por la racionalidad instrumental la que el común y la ética. La racionalidad instrumental entendida como aquella basada en el militarismo, basada en la optimización de la ganancia, la que cosifica a la naturaleza y a las personas, la que a las culturas y extermina la diferencia. Por oposición nos encontramos con un bien común, con lo público, con lo compartido, lo colectivo, una ética, del cuidado, Encontramos también con el positivismo y la fragmentación versus la complejidad y la integralidad. Y acabo empiezo a citarles a algunos autores para que después, si algunos o algunas están interesados también puedan seguir instalando, pues eso se lo conoce, muy probablemente. el Morin es uno de los, de los autores que habla de la teoría de la complejidad. Y plantea entonces una concepción para demás de materia. Entonces tenemos el positivismo y la fragmentación como paradigma científico, como forma de conocer el mundo reduccionista, cosificante, como decía, de de es hermana, es más cercana de la racionalidad instrumental, digamos, es el pensamiento propio de la modernidad, que cosifica, que fragmenta, que analiza la parte, que plantea la selectividad, los supuesto no se pone por fuera de lo que observa, lo que estudia, lo que investiga y la naturaleza es una cosa separada, y puedo todo, una extracción de un material a la sin considerar siquiera que puede haber un impacto en otro lugar, una visión fragmentada Por oposición, entonces, nos encontramos con para el paradigma de la transversalidad, de la interrelación de la integralidad, del que todo tiene que tratar todo. Una frase hecha, pero la perspectiva significa muchas funciones. Y la complejidad justamente es aquello que nos permite pensar la interrelación y pensarnos también como sujetos parques. Entonces nos pues sirve para darnos cuenta, para reconocer, para reasumir, de construir nuestra posición respecto de que somos algo distinto que nos y volver a encontrarnos como parte de esa trama de la vida. Volver a encontrarnos como parte de esa complejidad y ser parte, parte transformadora de los objetos que se producen. Los ejemplos que vamos a escuchar, el los, porque seguramente tienen mucho de esto: la intervención, la, la acción, esa, esa acción en la que transformo, es precisamente parte de la intervención. Entonces, de este paradigma, por ejemplo, es propio el paradigma para de la metodología de investigación, acción y participación. El sujeto se siente parte de eso que está estudiando y se siente parte de aquello que de lo que viendo interviene. Eh, el extractivismo es entendido como forma de desarrollar el, desa el desarrollo conocido, digamos, el desarrollo que todos nosotros entendemos que cuando pensamos en desarrollo cuando pensamos en linealidad, ¿no? De hecho, se presenta de ese modo: ¿no? algo que empieza, se desarrolla, ¿no? Nace, se desarrolla, muere, y después de eso, ¿qué? En términos de cosas vivos puede pensarse también como la introducción o la extracción de una materia prima, la manufactura, la producción de un bien y el desecho. Entonces se piensa como una economía, el desarrollo se piensa como una economía de materiales, de insumos, y justamente esa linealidad de considerar que los bienes naturales son ilimitados y nunca se van a agotar es parte del problema. Y con la negociación entonces tenemos no una economía circular, tenemos no un enfoque que tiene que ver precisamente con pensar la circularidad de los materiales, pensar eh, que lo que es un residuo puede volver a ser, seguramente parte de lo que los chicos comenten, que lo que es un residuo puede ser parte del un insumo y por lo tanto ser el inicio del de nuevo proceso. Pensar que los materiales no solamente son aquellos recursos naturales re, eh, no renovables, que también podemos para desarrollar otro tipo de recursos, pensando también en, en lo renovado. Entonces, digo, hay aquí también un paradigma vinculado a lo económico que está en crisis. el El consumismo con versus la sustentabilidad. Dos nociones que también estamos muy animados a, a consumir, es una tarea que hacemos, una actividad que hacemos cotidianamente y que pocas veces que hemos pensado, luego vamos a hablar de la gente en que mercado frontal en un momento, y vamos a analizar entonces cómo tenemos incorporados, y seguramente ustedes lo van ver con el profesor de TIC, cómo los medios masivos de comunicación van cambiando nuestras pautas de consumo, están cambiando nuestros gustos, están cambiando nuestros sabores, están cambiando nuestras formas de vestirnos, de ser, de actuar, y todo tiene un modo de vida que tiene que ver con el consumo. Consumo basado después en la esencia programada, como muchos de ustedes seguramente habrán escuchado. Que teléfono las cosas, todos debemos una de abuela que tenía un heladera de, de esa marca anciana que duraba toda la vida, ¿no? Bueno, ellas heladeras no están pensadas para que dure toda la vida justamente porque lo que las empresas buscan es que volvamos a comprar los teléfonos celulares y se nos van la gente. Están pensadas, aunque no quieran su función, están pensados para que no porque si no cambia y idea su función, cuando pues, no cambia la moda. Y entonces tenemos que el gusto y, y el consumo predeterminado, los materiales de consumo predeterminados, ¿para qué? Para que no consigamos a a comprar la gente con lo que sí. no lo necesitemos. Versus la sustentabilidad. Cuando sí. hablamos de sustentabilidad no hablamos solamente de una cuestión ambiental en el sentido biológico del término, sino que hablamos de nuestra relación de dimensión, la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión ecológica. Y que cuando hablamos de sustentabilidad, necesariamente tenemos que tener... Algunos autores hablan de una mesa de cuatro partes cuando hablan de la sustentabilidad. Que cuando pensamos una política, una acción, una transformación, un consumo, un modelo de producción, necesariamente que tener cuatro variables en consideración. La política y la económica, la económica no lineal, sino la circular. La, la política que tiene que ver con la participación, donde no hay salida ambiental, Modelos totalitarios, las actividades ambientales siempre son democráticas porque buscan la participación de la ciudadanía. De la misma manera debemos reconocer los límites biofísicos de nuestro planeta para desarrollarnos en consecuencia, no en detrimento el de ello. Y de la misma manera, entonces, que también aporta una cultura de la ciudadanía ambiental y de la construcción colectiva que tiene que ver con la sustentabilidad. Y la dependencia versus la soberanía. Y en este sentido, Ustedes sabrán que está transcurriendo a nivel mundial en la conferencia de las partes, es y que lo que se está discutiendo precisamente tiene que ver con esto, con poder generar soluciones a la crisis ambiental, a la crisis climática, basadas en la soberanía no solamente política de los gobiernos de los países, sino también la soberanía científica y la soberanía económica, la independencia económica, poder pensar en nuestro propio poder de producción, de desarrollo y de consumo términos apropiados culturalmente. Entonces, cuando hablamos de ambiente, hablamos de todo esto... El... Sí, vamos ah, a La geopolítica del saber poder, como decíamos más temprano, no es que nos pasa a nosotros aquí en cuestiones y cuestiones. Y estos son debates que se están dando a nivel mundial y no son de ahora, sino que son precisamente debates y discusiones que tienen una clave en lo que luego llamaremos el pensamiento ambiental de temporalidad es decir, encontramos raíces de estas discusiones en muy lejanos en muy tiempos. Y nos encontramos entonces con procesos de colonización económica y cultural, Es decir, para que hoy nos encontremos con esta crisis climática, lo que algunos otros van a llamar la crisis de civilización, o sea, una crisis de conocimiento, lo que ha sido es una colonización económica y cultural, es decir, lo que luego llamaremos en esa relación centro periférica y en la reorganización del mundo que tiene que ver con un proceso de guerra lo que nos encontramos precisamente es en la occidentalización del mundo y en el mundo de vida capitalista urbano-industrial como en forma única de desarrollarse. Y eso pone en crisis al mundo, porque si todos los seres humanos que estamos en este mundo, ustedes habrán trabajado con la bolsa económica, seguramente. ¿No? ¿Los profesor? han trabajado con la herramienta, en la herramienta una aplicación con la cual una carga de todo su consumo diario, que dice, que eh, hoy consumiste el equivalente a planetas. planeta. Si y acá, no, ya está muy bien cuando tú vas a partir a trabajar, si tú tienes un consumo que no es cercano a tu territorio, o, o, el tipo de contenido que haces, por el, por el, el modo de vida, hay una aplicación que dice cuántos planetas necesitaríamos si todos los seres humanos consumiéramos producto. Claro que está que es un problema de desigualdad. ¿no? Algunos tienen mucho y otros no tienen nada. Entonces hay una pequeña trampa en imaginar que todos estamos consumiendo siete planetas. ¿Sí? Hay una cuestión que tiene que ver con que algunos consumen siete y otros no consumen ni siquiera más. Entonces siempre que hablamos de estas cuestiones estamos, lo que luego diremos, estamos reeditando o poniendo de nuevo en cuestión la cuestión del poder y de la desigualdad. Entonces nos encontramos con que hay una socialización del mundo, ¿Tiene un modo de vida capitalista, urbano-industrial, que parece ser, eh, San lo llamó a principio del siglo XX las luces de la ciudad. Todo el mundo con la intención de irse a vivir a la ciudad imaginando que todo lo que está fuera de la realidad va a ser mejor. Y eso no es necesariamente así. Entonces, lo que es el desde de la cuestión ambiental no es precisamente reconocer esas culturas originarias, reconocer esos otros modos no de vida mejorar las condiciones de vida para poder desarrollarse en el lugar de la vida. Y sobre las causas y las soluciones, hay dos cosas. Hay, ustedes saben que hay a de padres. Hay conferencias de Naciones Unidas, ha habido congresos internacionales, hay convenciones, hay un conjunto de documentos, de políticas, de medidas, protocolo, de protocolos, que los gobernantes de nuestro mundo, de otros presidentes y de presidentes del mundo, y en algunos casos los grupos económicos también, han construido determinado marco que permita pensar cómo transitar eh, la crisis ambiental del un modo. Sobre eso no le voy a hablar porque eso lo pueden encontrar. Está muy medioso, son un montón de fechas y un montón de acuerdos a los que por ejemplo nuestro país a, se ha comprometido y ha ratificado y sobre eso deberíamos hacer un seminario en sí mismo porque es un conjunto de información muy interesante. Solo sé que voy a mencionar dos o un momento, si se quiere, en los 60, 70, cuando se solicita a la gente de Massachusetts, lo que se llama el informe Milos, se, se, se solicita un informe se empieza a visualizar los límites de desarrollo y se solicita entonces un informe sobre cuál sería el límite de crecimiento. Muy sistémicamente, por lo menos lo que dice es que hay que controlar la fatalidad ¿no? porque es un problema de superpoblación, es decir, al ritmo en que la humanidad crece el consumo de los recursos, el planeta no va a resistir este el peso que se le la huella de su fuerza. Entonces, lo que ocurre es que ahí, si que hay una voz hegemónica, hay una voz hegemónica Y desde la en bien todavía en Estados Unidos. Desde, la, desde el y de una voz con otra mirada que lo que plantea justamente la situación de estamos hablando de los 70, ¿tá? es decir, estamos hablando también de un periodo de mucha confusión social, de, mucha, de un periodo en el que también Estados Unidos estaba en un conflicto tenía que ver con guerras. El poder de las guerras bilaterales, entonces estábamos en una reorganización también geopolítica del mundo y estábamos también ante la emergencia de nuevos movimientos sociales, el movimiento ecologista que nace en ese momento, en los 60, 70, el movimiento mundial de mujeres, el movimiento de los pueblos argentinos, el movimiento kim Digo, estamos en ese momento de ebullición de movimientos sociales y empieza a haber una suerte de globalización también en este sentido de determinados podríamos decir, y la Fundación Marinocha entonces retoma lo que eh, fue el discurso de Perón a los pueblos del mundo en 1972, que si no lo han leído, pues, los invito a que lo lean, porque no tiene educaticia, el modo en que en aquel momento Perón estaba en el exilio, y desde Madrid ha un llamado a los pueblos del mundo, precisamente porque se estaba discutiendo en Estocolmo una de las convenciones de, sobre el medio ambiente humano, y entonces ha sido un llamado precisamente a los pueblos y a los gobiernos del mundo para desarrollarse con más justicia social y más sustentabilidad ambiental. En aquel momento no se lo llamaba así, pero sí ha sido un llamado a pensar en términos de soberanía el desarrollo de los pueblos del sur. Y la fundación de la noche, entonces tomando ese legado político, la idea de que conservar el ambiente defendía más de la organización y de los valores de la sociedad que de medidas específicas de control. Esto lo vamos a encontrar en una obra de Fernández y García, que republican en el 2018 y que tiene mucho que ver con esto, con empezar a pensar cuáles son las raíces de esta discusión respecto de cómo estamos en una crisis y eso parece algo indiscutible, pero cómo se sale de esa crisis ambiental es lo que es la producción. si con más desarrollo o menos desarrollo. Y entonces nos encontramos claramente con, con que la juventud, como en todas las épocas, empieza a marcar determinadas tendencias y empieza a poner sobre el mundo y sobre los futuro, sobre también ambiental por las redes sociales, empiezan a poner un tema de agenda. ¿Cómo no vamos a pensar en la cuestión ambiental si la cuestión ambiental es la contribución del futuro? Y para los jóvenes del futuro ¿no? es todo. ¿no? A diferencia de otras generaciones adultos o abuelos mayores, que ya están quizás en la cima que empieza el declive, la actividad, para la humanidad es el mundo al cual, al cual se dirige, para el cual se prepara. Entonces, la discusión por la crisis ambiental, la crisis climática, ya se empieza a llamar, y la crisis civilizatoria entonces tiene que ver con cómo pensar un modo de vida distinto y un mundo distinto. Y empiezo por ir también, ¿no? De empezar a pensar en el clave de mundo esta la legalización de las discusiones. Hay, hay una frase que, que yo no recuerdo que fue en el 92, que el pensar globalmente y actuar localmente, que era la dura del, del río 92. Y después de un tiempo los movimientos sociales empezaron a decir, pensar globalmente, actuar localmente y actuar globalmente y pensar localmente. Es decir, no es que vamos a pensar el planeta y solo actuar en nuestro barrio o en nuestro pueblo, sino que tenemos que actuar también, decidir a nivel mundial y también pensar cómo queremos ser nuestro pueblo. Entonces empieza también a jugar esto de lo, lo local y lo global en estas dos dimensiones. Las cosas no se resuelven porque pongamos determinado, determinado recibo en un cachito o en otro, sino que pensemos. No la sí. pregunta es estructural, ¿no? el debate es estructural, no se reduce a una acción individual. Entonces nos encontramos, como decía, que el pensamiento ambiental latinoamericano encuentra sus raíces en las composiciones originarias, indígenas, en las luchas emancipatorias, en las luchas del bicentenario, ¿sí? estamos hablando de 200 años, años, encontramos con en Simón Rodríguez, con Bolívar, el Pensamiento ambiental el, el el, la Bahía, el de Latinoamérica encuentra sus raíces, incluso de género diría solamente ambiental, encuentra sus raíces allí, en contraposición a la visión eurocéntrica, de, de pensar Europa como el centro del mundo, ¿no? No estamos el tiempo, ya vamos a contar. En la justicia, en, encuentran sus orígenes entonces en las luchas emancipatorias del bicentenario, en los movimientos populares en la justicia social, con la educación popular. Cuando hablamos de educación ambiental, hablamos de premio. Hablamos de plan de Peque, es decir, nos remitimos a esos orígenes respecto de cómo se pensaba en la educación transformadora. En la construcción de procesos políticos y científicos, para también considerar la cuestión de la ciencia como algo que es crucial, soberanos y dignos y en un enfoque de colonial en un aspecto de agoto, como un enfoque también de pensar que no es ese estilo de vida basado en los modos eh, industriales urbanos de Europa, ni tampoco como país periférico, solamente proveedor de materias primas, en nuestro caso Argentina como gran proveedor de soja, sino pensar también en un enfoque de desarrollo de ecología, es decir, cómo nuestro pueblo se puede desarrollar sin perder, por supuesto el diálogo con los otros países y con la región, un proceso que se dio en nuestro continente la, en la década pasada, ¿no? pues procesos populares, gobiernos populares en, en nuestro continente que tenían que ver precisamente con utilizar un modelo de desarrollo soberano. Y la crisis climática como pues crisis civilizatoria, porque lo que está en discusión, insisto, es todo deben a las causas estructurales del colapso climático y busca incidir en el grupo del desarrollo con responsabilidades públicas pero diferenciadas. Ustedes se acuerdan que cuando empieza a hablarse de desarrollo sustentable en, el 87, en el que se acaba de noche el informe, el primer informe que pone este concepto de desarrollo sustentable sobre la mesa, es el informe Brukland. Y el informe Brukland se llama, se titula Nuestro futuro común. Por supuesto que estaba pensando desde Europa, ¿no? entonces nuestro común, precisamente lo que parecía poner, que era un problema que era de todos. Y es que es no de todos, a nadie le cabe duda, pero que no todos llegamos a la misma situación como causantes del problema y de la crisis climática, a la que nos todos, cabe duda. ¿Por qué? Hemos sido los países. No me van a cosas, No me van a Porque no, se puede, <risas> ¿Es Latinoamérica el, el, el continente o el continente causante de la crisis climática? ¿Son nuestros pueblos los que más consumen? Petróleo, energía... No, todos los caritas no sé, de no, ¿no? Bueno, han sido otros países, más, los autores hablan de la generación originaria que generó la colonización, la llegada de los españoles a Europa, América, en la que el resurgimiento de Europa y su desarrollo tal como lo conocemos, en detrimento del sur. En detrimento del sur, no me refiero solamente al hemisferio sur, sino al sur como categoría teórica, al sur pensado como todo aquel oprimido, todo aquel dominado dentro de esa, de esa lógica de la geopolítica del poder. Entonces, cuando pensamos en el colapso climático, Evo Morales plantea en 2006, en la cumbre de Cochabamba, que hay que diferenciar las responsabilidades y que entonces hay que compartir las responsabilidades y la, y la acción en ese sentido y se empieza a hablar de deuda ecológica. Y algunos autores incluso hablan de justicia ambiental. Entonces, empezamos también a construir nuestras propias categorías, teóricas y movimientos para pensar en este escenario que es el cambio climático, ¿dónde estamos posicionados? ¿Cuál tiene que ser nuestro reclamo al mundo? Porque como si no tuviéramos poca fuerza, si bien no hemos sido los pueblos del sur los causantes del cambio climático, sí vamos a ser los que más suframos las en consecuencias. Entonces necesariamente tenemos que tomar las proporciones en serio. No es que Argentina tiene que mitigar impactos. Argentina tiene que adaptarse a los impactos. Inevitablemente, ¿eh? a esta altura de las cosas, la poca voluntad del mundo mundial que se está mostrando que se puede hacer cambios estructurales evidentemente va a ocurrir evidentemente ya está ocurriendo pero además van a ocurrir con cada vez más frecuencia entonces de qué modo nuestro país nuestro pueblo se posiciona en ese sentido es algo que no nos resulta ajeno el cambio climático como les decía antes reedita, reversiona esas discusiones sobre el modelo y la desigualdad ¿no? porque precisamente de eso se trata. Los pueblos que menos han consumido y han creado ese impacto negativo van a ser los que más consuman y los que menos herramientas tienen para llevar adelante esa transición. Entonces, hablamos también de transición justa. Cómo los países más desarrollados van a poder, sin colonizar, sin colonizar científicamente ni políticamente, colaborar con, con, con la adaptación que muchos países van a tener que llevar adelante. Esto lo pueden encontrar en el Bet, que es un economista mexicano también, que, que trabaja sobre este tema. Y después hay un libro que creo que de los... les recomiendo que lo lean si, si lo pueden, si tienen tiempo, lo vean, que, que se llama Unidad versus el 1% que es de Bandana Shiva, que es una física, una mujer física, una no, científica, eh, que no es muy habitual de ser física, que es física de formación que lo que plantea es que la India, ella, plantea justamente una mirada decolonial, colonial o descolonizante de la construcción de la ciencia y de la soberanía. Y entonces, en la unidad, el 1%, ¿1 ¿O se refiere a los sectores más poderosos del mundo, que hoy tienen mucho que ver con la tecnología. Hay un, hay un cambio en ese sentido, ¿quiénes son los, los más poderosos o sea, los más poderes bórticos tienen? Y hoy tienen que ver con los sectores sociales y con la tecnología en y demás, distintos, son esas personas, o esos multimillonarios, los que quizás no están pensando en cómo nos adaptamos para que el mundo sea más vivible, más amigable, más vivible, más fraterno, más solidario. Ese tipo de personas y ¿sí? multimillonarios están pensando en granjas galácticas, en granjas espaciales, están... Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto... Este año salieron de los. Sociales, o sea, exploraciones espaciales justamente para ir buscando dónde instalar esas gráficas espaciales para que el mundo ya no sea habitable. Creo que ninguno de nosotros está en condiciones de pagarse un vuelo de esas naves, o entonces sea, papá vale, nos encargamos de que este mundo sea habitable, no porque es el único que tenemos. No ya o sea, los jóvenes como han dicho, como una de sus consignes, no hay planeta para nosotros, para el resto de la humanidad. Y tampoco nos parece ético que quienes tienen y quienes han acumulado sus fortunas en base a la desigualdad se tomen el gusto y se tomen la discusión de salir del planeta para ver qué otros mundos hay. Nosotros nos tenemos que encargar de este, de este mundo y todos los esfuerzos que nos están rodeando. Ese 1%, entonces, es el que está digitando de los destinos de nuestro planeta y por eso esta doctora habla de unidad versus ese 1%, porque mientras ese 1% hace sus negocios, las empresas con Santo salto, con vallan, se fusionan, no se tienen problemas, ¿sí? Como cuando las empresas hacen grandes negocios y se fusionan, ellos no tienen problemas, no tienen diferencias, sin embargo, cuando el resto del mundo es el otro 99%, no nos podemos poner, y bien, para que no nos diga todo eso. Y el informe de este año, de panelista panel de la tarde, el PCC, es categórico. Y yo creo que ahí no hay nada que agregar. Usted seguramente no es un de, de biología, en lo que hablar de IBEX, en la historia, o en otras carreras de biologías también. Sería muy bueno y el resumen que hace el gobierno argentino sobre el, el informe de el cambio climático es categórico, es decir, el cambio climático es una realidad integral Para los negacionistas que decían que esto no es así, o para quienes decían que todo lo que ha habido ciclos en la historia del planeta y que esto tampoco te ocurre, bueno, el cambio climático es una causa que tiene que ver con el ser humano y eso, por lo tanto, se puede transformar. Tenemos tres leyes argentinas que reflejan procesos organizativos y de lucha. Entre el año pasado y el 2010, la ley Orlando, la ley de educación ambiental integral y la ley de promoción de la alimentación saludable o capacidad, como ley de etiquetado por la de alimentos. ¿Y por qué digo que son tres leyes articuladas que reflejan procesos de lucha y de organización? Porque ninguna de estas tres leyes sale de un despacho, ni de una carpeta, ni de un análisis de dos o tres personas aisladas, sino que son procesos sociales que se han instalado en la agenda pública. Y si algo bueno nos deja la pandemia es que la cuestión ambiental ha cobrado determinada relevancia porque la pandemia tiene también un origen sonóptico y por lo tanto tiene que ver con determinadas crisis. Entonces lo que se pone de manifiesto es que tenemos que hacer determinadas transformaciones. La, la educación ambiental nosotros pues, ya la teníamos como lineamiento en la ley de educación nacional en la 6.206. Pero necesitamos que más fuerza, necesitamos explicar a qué nos referimos por la educación ambiental integral y por qué necesitamos que sea un proceso transversal e integral en sí mismo y no un lineamiento a la impresión de los docentes que parece bien tomarlo o no. Porque además la educación ambiental integral, por el que ambiental es el conocimiento, necesita, como decíamos al comienzo, darnos un debate epistemológico, porque evidentemente, si tenemos una crisis civilizatoria porque tenemos una crisis de cómo hemos conocido, cómo hemos comprendido el mundo del que somos parte, lo hemos no comprendido, y aquí no al comienzo, y entonces tenemos un problema que tiene que ver con cómo conocemos, con cómo nos podemos relacionar y cómo comprender ese mundo del cual somos parte. La primera cuestión que va a ser claras es que somos parte de ese ambiente. Entonces vamos a hacer una conexión ambiental con el ambiente que precisamente tiene que ver con la cuestión colectiva, no con una cuestión individual ni con un derecho individual, son los derechos de tercera generación, aquellos que tienen que ver con lo colectivo, el aire, el agua, son bienes colectivos, no saben que es solamente propio. La ley Yolanda, que ahora hago mucho más para decir, ¿cuál es Ahí encerrando sea, no, entonces. Porque lo que les decía a la agenda de educación ambiental integral, no nos vamos a detener entonces sobre eso porque es muy probable que ustedes ya la hayan leído, pero supongo la revisión del conocimiento y las representaciones hacia un posicionamiento conceptual, ético, político y metodológico integral, territorializado, crítico, activo, colectivo, comunitario y transformador. Cuando hablamos de educación ambiental integral, no hablamos de educación popular. Se basa en el diálogo de saberes, en la interdisciplina, en la transdisciplina y como dice una, una pensadora ambiental de Perú, en la interdisciplina, es ¿eh? lo que te decía antes. Animarse a pensar también los inéditos, como decía Paula Meliá, aquellos inéditos, fiables. Uno de los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con eso precisamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17. No lo vamos a leer ahora nuevamente, pero tiene que ver precisamente con asegurar la educación ambiental como derecho de la ciudadanía, como obligación del Estado. Recuerden que las leyes siempre establecen obligaciones y derechos. La ley Yolanda. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de ambiente de nuestro país y de Latinoamérica, la fue pues, Secretaria de Ambiente del, del tercer gobierno de Perón, el tercer gobierno de Perón, en los 70. Y Yolanda Uri murió hace pocos años, ahora cinco o seis años. La ley lleva su nombre como homenaje a esa mujer, de la política que se animó a tener sarro ambiental. Y que se animó a tener sarro ambiental en los 70 cuando todavía nadie hablaba de eso y no había movimiento juvenil que ponía el tema en, en las ventas. Se, se animó a hablar de eso cuando todos la dictaban, ya, por ser mujer y por estar esta política, todos la dictaban de todo, porque el ella con su... De ser de sol y con su convicción, pudo construir una mirada sobre, sobre lo que el pensamiento ambiental trae para la política. Entonces, la ley de Yolanda lo que tiene que hacer es eh, formar ambientalmente a todo aquel que se desempeñe en la administración pública. La ley de Jonas, yo digo que la línea de la ley de formación la, la en mi perspectiva de género para la, para la administración pública también toma la línea institucional de la línea italiana, decir, todo aquel trabajador, trabajadora, funcionario o lo que sea que trabaja en el Estado se tiene que formar en perspectiva de género por la ley italiana y en la perspectiva ambiental por la ley oral. Son dos leyes, las únicas dos leyes que establecen, leyes instituyentes de ¿no? la Claramente estamos hablando de una nueva idea que forma a los trabajadores y a los funcionarios que se desempeñan. Que no consideren esta perspectiva. Estamos hablando de un proceso a largo plazo. Es un enfoque que se incorpora de manera obligatoria y progresiva, instaure y, y formaliza la protección ambiental en un enfoque crítico y resulta que se puede decir: se ganó el debate respecto de cuál es la mitad ambiental que no se pretende tener. el debate tiene que la formación ambiental, tal como se la en la ley de Yolanda, tiene un enfoque crítico y perspectivo. Y y el buen vivir como premisas para de desarrollo. Hoy en estos días escuchamos mucho hablar de, de libertades, de, de cuestiones que tienen que ver con la libertad individual y cada uno parece que hace lo que quiere, lo que lo gusta y no tiene que de cuenta a nadie. Bueno, la cuestión ambiental precisamente es un llamado a lo común, al convivir, a los debates colectivos, al pensar con el otro, a que las acciones individuales también tienen un impacto en el mismo acto que lo colectivo y a pensar entonces en este sentido en lo común. No desde una perspectiva fuerza y sino desde una perspectiva liberadora. Y, y aquí sí ya voy terminando. La promoción de, de la comunicación saludable, y voy a poner en este caso, porque me interesa que María Negra profundice luego en este tema. La ley del de frontal. Saben, lo que establece la ley es de frontal. Esta, esta ley tiene, de hecho, no se sancionó todavía, porque se fue aprobada por el Congreso de la Naciones. Esta ley es la que establece el derecho a la información sobre lo que se consume. Dejó de ser el tema de la comida un tema del mercado solamente y de la publicidad de la Es un tema de derechos, es un tema de debate público, es un tema sobre el cual estamos regulando. Y está en el debate en de torno lo que comemos, de dónde proviene y cómo se produce. Fortalece el debate en de la soberanía voluntaria, entendida como el derecho de los pueblos, los países y las naciones. Y de las uniones de Estado para la su política agraria y alimentaria sin competencia de la Unión frente a países terceros. La ley de, de, de etiquetado de contar lo que hace es poner una primer, un primer manto de transparencia sobre lo que comemos, un primer manto de, de correr, si se quiere, más que poner un manto de correr el velo y ver qué comemos. ¿Qué comemos en términos industriales? ¿Qué comemos en términos de, de azúcar, sodio? Brazas. Es muy posible que esta ley sea la empresa también del debate sobre los agroquímicos, porque todavía sobre eso esta ley no regula. Esta ley promueve en toda modos de alimentación más saludables. Pero si esos alimentos contienen los agroquímicos, eso es algo que debatiremos seguramente a partir de que se sancionó esta ley. En principio, está lo que estamos diciendo la información. Por supuesto que hubo mucho logro, por favor de muchas empresas eh, no, pues sí, interesante que no coinciden con sangre los consumidores no sé si algunos tienen hijos, pues habrán visto que cuando hay distintos productos, los menes en general eligen los que tienen figuritas de, de dibujitos animados, ¿sí? No este, este, en general ocurre que los diófilos, especialmente para los niños de que los que están copiando. Entonces, es muy interesante que se haya logrado esa primera excepción de esa ley y luego seguiremos discutiendo otras cuestiones. Yo voy a hacer un recaso muy chiquitito sobre lo que es la soberanía ambiental, como para que empiega a Marianela y por qué cuando discutimos educación ambiental y cuando discutimos los temas que nos convocan, tenemos que ir a fondo con cada uno de esos temas. Ocurre que cuando eh, los temas, o los peyes o los contenidos son transversales, quedan en la nebulosa. y después eso lo tenemos que bajar a tierra. No ocurre crees con los contenidos transversales? ¿no? Todos los docentes decimos que eso es transversal, eso lo debería ser mío en el camino. Eso lo deberíamos tomar todos, pero después finalmente no lo toma nadie. Entonces, ¿qué es un debate realmente que tenemos que bajar a tierra, ponerle, poner en profundidad cada uno de los temas que vamos a abordar. Y también es cierto que la cuestión ambiental es una mirada sobre el estilo tiene sobre la forma del desarrollo. Pero después tiene problemas muy concretos que tenemos que ir resolviendo, ¿no? como la cuestión de la soberanía alimentaria. Esa es la forma. Si nosotros comemos todo procesado, es muy probable que nuestra relación con nuestro entorno esté mediada por terceros, esté mediada por la industrialización y no tengamos en tipo de vida Es muy probable que, si comemos con, con, con, con nuestra huerta, con, con, con el alimento más cercano, con capacidad incluso de auto producir nuestro alimento, es muy probable que nuestra relación con nuestro entorno sea más cercana. Que la importancia de quelluelo, que sepamos la importancia de que llueva, que sepamos la importancia que tienen en el suelo fértil, ¿no? Digo, si no sabemos qué comemos, es probable que nuestra relación sea distante. Y si en cambio nos involucramos con estas cuestiones, es probable que nuestra relación, nuestra comprensión de las cuestiones ambientales se profundice, se concretice. Bueno, yo creo que esta es la y le doy un paso a, a, a Mariana. De la... Solamente decir una cuestión si sí, en sentido. Cuando hablamos de soberanía digital y de transición hacia la tecnología, estamos hablando de distintos modelos en pugna. Y solamente voy a dejar planteada una filmina que tiene... Gracias, gracias. Una filmina donde se concentran las, las tres empresas... Perdón, no Donde las tres empresas que concentran la producción mundial de semillas y de agroquímicos crecen en sus... En, en, en la venta de sus productos, cuanto más se depregan las culturas, las culturas originarias y las culturas alimentarias, cuanto más se estandarizan, estandarizan los sabores, los colores y las formas, más los encontramos. Como ven a la izquierda, solamente un paradigma que habla de la seguridad alimentaria, es decir, que todo el mundo coma lo que en los años 50 se llamó la Revolución Verde. Verde, entre comillas, ¿sí? el traspaso de la industria que eh, salía de la guerra. ¿sí? Los tanques de guerra, vuelven tractores, los agroquímicos herbicidas que eh, fumigaban para despejar a las carnillas en Vietnam, en 200 lugares, se vuelven como herbicidas para la agricultura. Ya. todo ese combate a la naturaleza, todo ese combate al otro, al otro sujeto político se vuelve como combate a la naturaleza. Y eso es lo que a uno hoy elevamos de forma, Entonces, la estandarización del mundo, ¿no? todo ese conglomerado que veíamos en la anterior, todo ese conglomerado de empresas, que si uno mira, en definitiva son solo seis, con sus marcas, con sus marcas, son los que concentran y controlan la producción de la a nivel mundial. Entonces, claramente tenemos un problema político ¿sí? que tiene que ver con conocer estas cosas, con poder comprenderlas y con poder entonces, pensar de otras formas. Y ahora la doctora, sí para voy Mariana para que cuente sí. para que cuente algunas cuestiones de visiones y cómo pensar en todas esas alternativas. Porque hay una cuestión, con esto ya cierro, una cuestión que tiene que ver con, con la educación, disculpen por la corral, ¿no? una cuestión que tiene que ver con, con que la educación ambiental es educación para la esperanza, para la transformación, es educación para la acción, dice Paula Freire. Entonces, nunca la información la ambiental que le proporcionamos a nuestros estudiantes o a la ciudadanía en general tiene que ser catastrófica. Porque lo único que estaríamos es transmitiendo precisamente es la desilusión y la desesperanza. Y lo que nosotros tenemos que construir son escenarios posibles, son escenarios que contribuyan a pensar con el otro. Entonces tienen que invitar a la esperanza de la invitar a la acción colectiva. Gracias. ¿no? Gracias, Gracias, Marina. Voy a hacer un poquito la voz. Los estudiantes, en el segundo, el auditorio que está escuchando, siempre es un placer escucharte con la claridad conceptual, con la claridad con la que nos trae si nos esta y la importancia de, de seguir trabajando todos de de en desafíos del cambio climático. ¿no? Eh, Mario Mirna es una estudiante reciente pesada del Instituto de Formación Docente. Yo decía, Marina en su exposición decía, pensar globalmente y actuar localmente. Y en ese marco en esa línea, María Meta nos va justamente a la algunas de las iniciativas locales y los usuarios de la de la biodiversidad. Escuchamos, María Buenas tardes, ¿qué tal? hablar de María eh, bueno, como dijeron, mi nombre es Maritina Schachtinger, soy profesora de matemática egresada profesora de institución. Eh, soy también coordinadora junto con otros compañeros de un grupo de acá en el Estado que se llama Promotores Ambientales, eh, también soy socia de los De grupo con las mujeres y de hablarles un poco acerca de su hombre ¡Gracias! Sí. se busca eh, como hablar entre eh, lo que son los coordinadores, en este caso ejemplo, el coordinador, eh, y con las diferentes personas que están integrando esta red para poder tomar decisiones y por supuesto también hablando de las políticas públicas, que es muy importante y que se hace eh, como una especie de ayuda eh, a las diferentes comunidades productivas. Eh, la red lo que hace es brindar ese apoyo a los diferentes grupos o personas para poder gestionar proyectos que sean de políticas públicas que impulsen y que fortalezcan el trabajo de, de todas estas personas. Bueno, en eh, torno vale, a Alejandro Verde por ahí eh, lo que hace la red es activar y dar un apoyo en tanto la comercialización de los productos, de todas estas diferentes unidades productivas. En tanto a la transición a la agroecología, desde la red se está trabajando eh, diferentes, como dije ya, diferentes puntos de la provincia, estamos contando también con huertas urbanas, las cuales se están pensando y tratando de trabajar utilización de sanitario, de agroquímico, etcétera, eh, y bueno, dentro del este grupo de somos existen muchas familias, pues, muchos productores, que realmente quieren transitar hacia la biografía, entonces en Somo Red se está buscando diferentes formas de apoyar a este grupo que quieran cambiar sus buenas prácticas. Sobre el uso de bueno, Estamos trabajando en un caso particular en un caso de con las soñadoras, con Zubia, con Marina Coordinadora de la Red de el uso sustentable de la biodiversidad. Eh, desde la red se trata de, de como dije, la comercialización de estos productos, de, de todas las diferentes unidades productivas. Eh, estos productos son, por supuesto, sustentables y son agroecológicos. por eso. Semillas en conjunto con otros árboles y de la zona que hemos seleccionado, y estamos llevando adelante el primero de plantas nativas que son frutales, pues, eh, metíferas, cargadas de emociones. Eh, esto lo estamos haciendo gracias al acompañamiento de los desde luego con las cajas que junto con los residuos urbanos y con los vecinos, decidimos comenzar a trabajar con la elaboración de este producto, preparado, calentarlo, eh, pensando por ejemplo en eh, estos colonos, las familias que eh, quieren hacer de una manera diferente su trabajo, comenzar a transitar la sector Uno de los problemas más grandes para estos productores que es el tiempo que disponen para preparar el camino. Entonces, nosotros le aceptamos esa posibilidad de poder abrir esto y así hacer más sencillo y cierta forma. Eh, también estamos eh, trabajando en una agua es eh, como que tomamos las ideas de cómo, cómo produce el monte y lo estamos llevando a, a terreno, eh, trabajando con frutales, pensando siempre en la producción de perbeladas, eh, y en los grupos que se las mujeres. Y en la educación ambiental, nosotros estamos eh, pensando ¿no? todo este sector, eh, todos estos proyectos que estamos desarrollando, eh, en un centro interpretativo para estudiar la mañana, cuando se lee todo lo que estudiantes de todas las instituciones puedan acercarse, que sea de eh, universidad o primaria o secundaria, y puedan aprender un poco más y ver que existen diferentes formas de producir sí. bueno, Ahí hay fotos de, de trabajo, hay una actuación muy incomodada las mujeres eh, elaborando la velada. Eh, esas son diferentes, una capacitación que tuvimos acerca de biopreparados preparado y también haciendo la limpieza del terreno. También eh, podemos contarles que participamos bueno, del segundo congreso nacional de Agroecología en Argentina, entonces estuvimos presentando nuestro caso preparando bocajita ahí estamos presentando insumos y gracias a una de las políticas públicas como no brava, logramos ganar un proyecto y compartir esa financiación con tu que es únicamente para la elaboración del bocajito, que fue... Eh, preparada, ahora, por compañeros y con esa máquina nosotros en 5 minutos con esa pila que tiene 10 metros, prácticamente la vez pasada podemos hacer en 5 minutos el trabajo que a nosotros con palas nos llevaría tiempo a y bueno, comenzamos también a poner ahora los botones para acercar la herramienta bueno, por ahí, antes de cerrar eh, pensando en la pregunta que me dije hoy al inicio, todos nosotros desde el lugar donde estamos como docentes, como docentes, como productores, como consumidores, eh, debemos comenzar a pensar un poco acerca de, de todas estas prácticas nuestras, pensar que no necesariamente tenemos que estar todos sobre los hombros de los profesores de biología, que todos nosotros, desde la cátedra que tenemos, podemos hacer algo. Y podemos realmente hacerle pensar un poco a los alumnos, que ellos muchas veces nos dan la iniciativa. A bueno, eso, gracias. es sí, qué eh, interesante, ¿no es cierto? Esta participación de ¿no? y sobre todo esta perspectiva de que ellos, están creciendo en nuestra localidad, es muy importante y probable eh, hablar sobre estos temas, ¿no? Así que, la verdad, eh, también contarles el camino de que ponen otros que presentan la verdad el toque de tecnología, pero que todas estas actividades las estamos pensando hoy ya aún que eh, intercambian con la institución de todo, mundo, ¿no? Y eso pues, seguramente después te van a contar en, en alguna de sus exposiciones. Bueno, ¿sabes lo que la primera La producción contarles la propuesta que hicimos, el, el, el trabajo se a raíz de que los profesores de la cátedra de la historia eh, nos propusieron trabajar con los distintos. Los Y la propuesta fue trabajar en grupo, grupo, eh, pudimos acompañar a nuestro coordinador, a los pacientes y la mayoría la tuvimos desde la historia regional, que nuestra profesora Y acá al y menos del trabajo, ¿no? siempre pensando en lo más básico para que se entiendan y queriendo abordar siempre a hacer, eh, la concientización. El trabajo se realizó en los tres momentos y se trabajó como una especie de deseo donde lo que queríamos provocar era el impacto visual en los estudiantes, dando fotos de la actualidad y cómo fue generando esta problemática para llegar a la cierre se estudiar Thank you En Suecia hace poco tiempo y es eh, lo que pretende relacionar la actividad física con bueno, ello trabajamos interdisciplinariamente para profesionales de educación física, este, trabajar en el aspecto físico de nosotros como seres humanos, a la vez que también se trabaja la parte ambiental de la concienciación recogiendo residuos de los distintos espacios humanos. En este caso, realmente trabajamos. Eh, espacio verde muy importante la localidad de la que se parte lineal del cual entonces en un determinado momento nos pues, reunimos, eh, como se puede ver en la imagen eh, acompañados de, de los profesores también comenzamos a hacer la colecta de estos residuos como parte este, de acciones que podemos tomar nosotros porque muchas veces se habla o escuchamos este, invitan conferencias de ecologistas a lo largo del la mundo eh, y tenemos que tener en cuenta que nosotros también podemos hacer nuestra parte, como decía la compañera hoy, que es hacer todo, digamos, para buscar o dar soluciones a determinados problemas ambientales. Y hay otras vidas, muy una de llevar adelante eh, este tipo de, de actividades. Eh, bueno, ahí como se puede ver también, eh, elaborar lo que se conoce como los ladrillos ecológicos, es una alternativa interesante se la conservación del de ambiente, que como se puede ver puede reutilizar este, ciertos residuos sólidos humanos, como por ejemplo las botellas plásticas, PEP, que como sabemos muchas veces también encontramos desechadas, que no es y rellenarlas con otro tipo de residuos, principalmente todo PEP, con el objetivo de utilizarlos posteriormente para la construcción, por ejemplo. Así que es una alternativa que también me genera un beneficio, estamos cuidando el ambiente y también... Estamos generando la de la posibilidad sustentable y construir vivienda